Quitarme las gafas, quitarme la gorra, que si no hace sombra, no sé, aunque bueno, en realidad me estoy alumbrando no sé qué es peor. Bueno, eh, no sé si se ve bien, yo creo que sí, que más o menos, más o menos... Ahí estamos. Un poco más, no se ve, vale. Hay una planta que está aquí tocando la cámara, pero espero que no pase mucho. Venga, vamos con el tema de hoy. Eh, sobre compensaciones o... Vale, compensación, ¿no? segundo trago de agua hemos acabado la sesión ya lo explicaba antes en otro vídeo me la he colocado a ojo porque no me la he colocado la he cogido que lleva una siempre en emergencia en una tira en en, el, en la mochila y digo va me la coloco a ojo sin verme claro tenía que haber parado con la gafa y tal pero entonces ya me ha salido no es como así, o sea si me empiezo a parar eh, ya digo, todo entretiene, a lo mejor hoy me ha salido 9,7 no me llego a parar a ponerme la cinta a sacarla de tal, 9,8 tranquilamente, en un momento es una décima no hubiera salido la sesión a 9,8 bueno, pues ahora nos vamos a tomar la sweats y eh, con hielecito tenemos aquí todo súper guay, eh, súper preparado bueno Vamos con la sobrecompensación. Eh, primero eh, habrá mucha gente que dirá: ah, esto va así, no, no va así como tú dices, no va así. Bueno, pues no lo sé si va como yo digo, no va. Eh, no me gusta eh, entrar en internet y empezar a mirar nada, porque si yo por ejemplo ahora, antes de hablar de la sobrecompensación, según mi modo de verlo. Eh, yo entro en internet y empiezo a mirar páginas de running que explican tal cosa de la sobrecompensación. Eh, yo me he limitado a copiar, como mucha gente, a copiar lo que dice otro. Y lo que dice otro, depende quién lo dice, me lo creo o no me lo creo. Entonces, yo os voy a decir, según mi manera de verlo. Y luego habrá gente que dirá, no, no, esto no va así, vas a. porque lo pone en tal página. Bueno, pues lo, lo, lo acepto perfectamente, ¿no? Yo lo digo según mis ideas. Sin mirar ninguna página ni hostias, eh un poquito eh, viendo el resultado en mí vale bueno nosotros eh, estamos preparando sin desde hace ya varios meses varios meses Pero además ultra bike lo que pasa es que ahora estoy un poco parado en lo que es la parte de bici porque he estado arreglando la de carretera para poder hacer bici de carretera y bici de montaña aunque realmente la de carretera como yo digo te tocan los huevos así de simple te tocan los huevos porque no es que te tocan los huevos sino que necesitas muchísimo más entreno para realmente trabajar igual que la montaña. Muchísimas más, más horas, vamos a decir. Hombre, no lo sé, habría que probarlo bien. No soy un experto en ninguna de las dos, ¿no? Manejo mejor montaña que, que carretera de drogo. Pero, no sé, a lo mejor tienes que usar, yo qué sé, 80 kilómetros de carretera para hacer 40, perfectamente, ¿eh? 80 de carretera para hacer 40 equivaldrá a unos 50 de montaña, 40-50 de montaña, con desniveles, como unos 80 de carretera con algunas entonaditas, ¿eh? más o menos, yo lo veo algo así, entonces, ¿qué pasa? carretera va a ser el doble de rápido, va a ser el doble. va a ser ir a 30 y pico por hora de media, y digamos nosotros que somos súper populares, ¿no? Y en bici de montaña, pues puedes ir a 15 por hora, bastante bien, 15 por hora de media, depende, depende de cómo esté el desnivel. ¿no? Bueno, eh, vamos con el tema sobre compensación. Yo lo que he hecho es trabajar durante aproximadamente mes y medio, una vez que me ha permitido la lesión empezar a, a ya, digamos, a trabajar lo que es el tendón, he empezado a meterle eh, alrededor, ¿cuánto tiempo tenemos? Uf, tenemos poco tiempo, eh, meterle... Eh, bueno, en cuanto he podido, me he empezado a meterle 110, 120, 140, 150, 160, 170, 180, ¿vale? Semanales, ¿vale? ¿Cuántos positivos? Mínimo 4.000, máximo 5.800, 5.900, algo así. Creo que no he llegado a ser mínimo, ¿vale? Porque además era un circuito corredero para que pudiera darle bastantes kilómetros, no gastar demasiado tiempo. Entonces no era este circuito, era un circuito un poco más plano. Y eh, Entonces este no era el circuito este pro. Y entonces eh, gastaba más kilómetros, un poquito más rápidos. Y menos de nivel, vale. Entonces, el de nivel no, no se iba demasiado para arriba. A lo que vamos, le he metido mes y medio más o menos de meterle bastante tralla de kilómetros y de nivel lo que se ha podido. Eh, a partir de ahí, hemos cortado primero porque no podía, porque no podía por tiempo. Se me ha complicado la cosa, me han horarios, en fin, no se me ha complicado. Pero además ha coincidido y además se ha ido muy bien, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es cortar y bajar unos ciento. 120, 125, 110, llevamos dos semanas con 110, 112, ¿vale? Más o menos, 4.300 positivos, por ahí, semanales. Y bueno, y ¿qué ha pasado con la sobrecompensación? Pues lo que ha pasado con la sobrecompensación es que todo el trabajo del mes y medio que hemos estado metiendo en mucho volumen, mucho volumen, y que los las semana 180 y 170 y tal, íbamos cansados, pero sin dolores, ojos, sin dolores, aparte del talón del tema de la lesión, eh, pues el cuerpo es increíble cómo eh, se había adaptado al trabajo solo iba cansado, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo, ojo 180 semanales, 5000 y pico sin ningún tipo de dolor eh, de aductores, de gemelo de nada, sin ningún tipo de dolor, solo cansados eh, y a partir de ahí eh, hemos pasado a 110, 120 semanales 4000 y, y hemos incrementado el de nivel, ¿eh? o sea hemos eh, bajado los kilómetros pero hemos cambiado de circuito y hemos puesto un circuito un poquito más inclinado, ¿vale? Bueno, pues se ha notado, se ha notado. A partir de la primera semana, no. La primera semana de... después de los 180, ahí todavía no se ha visto el resultado bien. Pero a partir de la segunda semana, es decir, unas sí, dos semanas después de meterle toda la traya y toda la carga, que íbamos con el corazón cansado y todo, pues a partir de las dos semanas se ha empezado a venir el resultado. Han empezado a venir los frutos de los sembrados. Los sembrados durante mes y medio de mucho volumen, muchas horas. ¿Cuántas horas? 19 horas semanales corriendo bastantes horas, 19 horas, de corriendo, ¿eh? no, no gimnasio ni hostias, corriendo, ¿vale? Pues a partir de ahí ha empezado a venir unos resultados increíbles, bueno, increíbles, ¿no? Pero bastante buenos, ¿vale? Y ya está, entonces, ¿qué veo yo en sobrecompensación? Yo veo eso, resultado, pues más o menos puede necesitar unas dos semanas, a partir de la segunda semana, después de haberme le metido mucha carga de kilómetros, de hacer un trabajo de sembrar, eh, sí que te viene un resultado bueno cuando tú bajas luego la carga y el cuerpo digamos, ya el corazón no está cansado entonces te viene, el cuerpo se ha se ha recuperado de todo eso, tú lo has metido tralla, tralla, lo has destrozado de cansancio de corazón sobre todo pero luego el cuerpo a, se ha eh ha adaptado, ha evolucionado así ¿no? como decimos, ha evolucionado y ha mejorado, entonces cuando ya no tienes tantos kilómetros el cuerpo rinde, le puedes meter más y la prueba está en que vamos consiguiendo, pues mira en el circuito costaba llegar a los 6 el kilómetro y ya la semana pasada ya llegué a 5 58 el kilómetro, es verdad que eran netos no, había algún tiempo muerto pero pero bueno, yo siempre comparo con, con los netos y, y van mejorando ¿no? Y, y hoy pues hemos, habremos sacado 6 algo sin demasiado esfuerzo a seis, muy pocos, seis poquitos segundos eh, por kilómetro la misma sesión. Entonces, bien. Luego, eh, otra cosa. Eh, bueno, esto no afecta, no afecta, esto ya era del entreno del domingo, esto no afecta en nada. Bueno, ya le digo, yo sobre compensaciones veo una, que es, que es la, digamos, la clara clara, que es esa mes y pico de trabajo, le metes mucho volumen y a partir de dos semanas después de todo ese trabajo, cuando bajas la carga y vas trabajando, notas la evolución, ¿vale? Esa sería una y luego otra sobre compensación muy cortita, muy cortita, muy cortita muy a corto plazo... ...que se nota cuando tú has entrado un domingo... ...y el miércoles aproximadamente... ...aproximadamente el miércoles... ...es decir, dos tres días después de ese domingo... ...te va a venir, ...hola, muy buenas... Ah, y ...estoy grabando un vídeo, por eso hablo solo... Vale, vale. <risa> Venga. ...y... Venga. ...deu, deu, queda muy bien... ...bueno, pues a lo, a lo que decimos... ...es sobre conversación muy rápida que es simplemente eso... Eh, ...tú entras un domingo... ...vale, caña, caña, caña... ...el cuerpo lo dejas reventado el lunes quedas mal, el martes empiezas a ir medio bien y el miércoles te viene un poquito ya la recuperación de ese domingo. Es como la mini sobrecompensación muy cortita. Habrá gente que dirá que no. Bueno, pues yo la noto. no Entonces sería esa. Pero digamos, la clave o la buena o la que yo veo que, que sí que está clara y funciona, digamos, se ve, se ve, la podéis apreciar, es eso. Meterle un mesecito lo que queráis, un mesecito de carga de kilómetros no tenéis que correr, ni meterle intensidad, ni hostias, meterle carga de kilómetros que el corazón se canse, día a intentar eh, que el cuerpo trabaje un poco cansado no sobre entrenamiento, no lesionados ojo, un poco cansado, sin abusar no un poquito cansado, le metéis un ya digo, un mes más o menos que esté cargadito y luego bajáis la carga y ya veréis que no en la primera semana, pero sí que en la segunda semana de haber bajado la carga, veréis que el cuerpo ya se ha recuperado el corazón de todo ese cansancio que tenía y empiezas a, a mejorar y notar que, tú, que tu velocidad de crucero aumenta, que tu capacidad sobre todo para subir cuestas corriendo ves que no te asfixias tanto ahí donde se nota la, la evolución seguimos, que me voy Cuatro y dos y cuarto, me voy volando tío.